SQL fácil fácil, consultando dos tablas. Vamos a sacarle jugo a las consultas en SQL. En realidad, lo más habitual va a ser extraer datos relacionados entre sí, pero que se encuentran distribuidos en varias tablas. Veamos el contenido actual de las tablas Artículo y Unidad. Está claro que ambas tablas están relacionadas por el código de unidad, esa letra que aparece en las columnas llamadas unidad en ambas tablas. Cada artículo se maneja en kilos, litros o simplemente en unidades, en piezas únicas. Para dejarlo bonito, lo que querríamos es que en una única tabla apareciera toda la información de forma coherente. SQL nos permite consultar varias tablas, simplemente se van poniendo en el from, separadas por comas. Tengamos cuidado, lo que vemos es muy confuso. Si nos fijamos en el artículo de código 1, vemos que sus datos se combinan con todas las unidades posibles. Litros, kilogramos, gramos... Pero sabemos que su unidad de presentación es la U por unidades. Es decir, un jamón lo vendemos como una pieza entera. Acabamos de combinar todas y cada una de las filas de artículo con todas las de unidad. En términos algebraicos, hemos hecho un producto cartesiano. Entonces, ¿de qué me sirve esto? En realidad, la pregunta debería ser ¿qué me ha faltado? Ahora sí, cada código de unidad va acompañado de su correcta descripción para cada artículo. Lo que ha ocurrido es que, después de hacer el producto cartesiano, hemos filtrado ese resultado intermedio. Solo nos interesan las filas donde artículo unidad es igual a unidad unidad. De hecho, no sería raro que buscásemos el resultado de una consulta como esta, donde estamos, por así decirlo, reemplazando el código de unidad por su nombre. Al usuario normal le será más fácil comprender la palabra kilogramo que simplemente una K. Fíjate que hemos introducido alguna cosa nueva, los sinónimos de tabla. Cuando detrás del nombre de una tabla ponemos otro nombre, estamos renombrando la tabla. Esto no es permanente, solo vale para esta consulta. Podemos utilizarlo para escribir menos, que así de vagos somos, pero también para evitar ambigüedades. Sí, queremos mostrar la columna unidad, pero ¿cuál? ¿La de qué tabla? El error es que en las dos tablas hay columnas que se llaman igual. A SQL hay que dárselo todo muy clarito. Debemos poner los apellidos de la columna, esto es, a qué tabla pertenece la columna. Lo podemos hacer siempre, pero es necesario cuando hay problemas de este tipo. Más claro queda el que quiero comprobar que, efectivamente, las dos columnas unidad tienen el mismo valor en cada fila resultado. Y ya puestos, también le pedimos los nombres, todo bien precedido de la tabla concreta a la que pertenece. El resumen es que cuando queremos relacionar información de dos tablas, normalmente necesitaremos una condición de igualdad que dicte cómo combinar las filas de una y otra. Y si necesito tres tablas, pues entonces dos condiciones de igualdad. Y con cuatro, pues tres. Ese es el patrón. Todas las tablas estarán enlazadas por una comparación de igualdad. Algo así como ponerlas en orden y enlazar la primera con la segunda, la segunda con la tercera, la tercera con la cuarta... y hasta que no queden tablas. Cuidado, este es el patrón general, pero no siempre ocurre así, depende de lo que estemos consultando. En cualquier caso, y para este curso, nuestras consultas sí son del tipo que estamos comentando. Terminemos con un ejemplo análogo. Queremos un listado de correos y apellidos de los usuarios y nombre de la provincia en la que viven. ¿Cómo se lo preguntarías a María DB?